Un cordial saludo, mi nombre es Andresito y es para mí un placer hacer parte de esta cuarta feria de ciencias, tecnología y medio ambiente de la Corporación Universitaria del Meta. El tema ambiental se ha convertido en una necesidad global, el vuelve a todos los habitantes de la Tierra. La televisión, el internet, la radio y la prensa implantan en nuestras mentes la problemática que hoy ha alcanzado a millones de seres humanos, es por eso que nuestro grupo de investigación conformado por Daniel Díaz, Erika Cárdenas, Jessica Jiménez, Lady Barrera y Sebastián Rojas, apoyados por el ingeniero Gustavo Alberto de Hortua Rico de los grupos de investigación Grucedi y Cenagrotil de Colciencias, retomaron la importancia que tiene para el planeta y sus habitantes la necesidad de la investigación y desarrollo en el campo ambiental. De allí surge la idea de fabricar compost a base de microorganismos eficientes. En enero de 2016, se inicia un proyecto de trabajo de investigación aplicada con el fin de tratar desde el hogar los residuos sólidos encauzándolos a la producción de abonos, el reciclaje y tratamiento de las aguas para evitar la contaminación de los ríos y ciénagas del país todo esto a través de un programa de capacitación y participación comunitaria se inicia entonces con apoyo de los grupos de conciencias de UCEDD y Cienagrotig un arduo trabajo en la transferencia tecnológica y posterior implementación de los effective microorganisms o también llamados IEM Tecnología desarrollado en la década de los 80 por Teruo Iga, doctor y profesor de la Universidad Raikus en Japón, quien gracias a su investigación aplicada, encontró en la mezcla de microorganismos una multitud de beneficios, siendo esta investigación utilizada en más de 80 países actualmente con el fin de generar un desarrollo amigable y sostenible con la naturaleza. A partir de las bacterias, las levaduras, los ácidos y los hongos, el grupo logra crear su primer caldo de cultivo con excelentes resultados. Los IEN presentan productos amigables y de gran eficiencia que apoyan en diferentes actividades tales como semilleros donde se aumenta la velocidad y porcentaje de germinación por su efecto hormonal, aumento de fuerza y evolución del tallo e incremento de probabilidad de supervivencia de las mismas. En las plantas, el IEN actúa como insecticida y supresor de enfermedades, evita la propagación de patógenos e incrementa el crecimiento, productividad y calidad. En el suelo, mejora hasta 24 veces la absorción de aguas lluvias, evitando la erosión, mejora la, la disponibilidad de nutrientes, incrementa la biodiversidad microbiana. Uno de sus mayores beneficios es el tratamiento de aguas contaminadas y restauración de la armonía natural de los medios hídricos, transfiriendo consigo efectos favorecedores y sostenibles. Su contenido no perturba al ambiente ni a la salud de los individuos o animales que tengan contacto. Esta investigación aplicada desea entonces presentar los resultados con prototipos de cada uno de los productos que esperamos al ser expuestos en el mercado, ayuden no solo a generar un ingreso a las comunidades que lo necesiten, sino que adicionalmente promueva una cultura saludable que ayude a disminuir la permanente y creciente contaminación del planeta. Muchas gracias por su atención y bienvenidos a esta cuarta feria de ciencias, tecnología y medio ambiente de la Corporación Universitaria del Meta.